de los compas en Us ¡Ah! en minecraft ¡Ah, <risa> corre, corre, a los asientos, a los ¡Sentados, asientos ¡Sentados, ¡Sentados, sentados! Dios, asientos? siéntate que ya te vale. chicos pieza, pieza, pieza, pieza. Hora de hacer tareas, no permito vagos en mi nave, eh A trabajar Que mycadmin los vigila todos Chan, chon, chon, chon. Bueno, chavales, como buen admin voy a asegurarme de que todos hagan sus tareas vigilándoles en las cámaras, como debe ser. A ver, a ver, a ver, a ver dónde están, dónde están estos. A ver, a ver qué vamos por aquí. Vale, acabo de ver a Sparta cruzarse por ahí. ¡Mi, mi, esta! ¿Ese es, ese es Fran, ¿no? El morado es Fran. ¿Uy? vale, Fran está haciendo una tarea. Creo que no se le ve muy bien. A ver, vamos a mirar a otros lados de las cámaras. Vale, creo que esto es administración. Aquí estamos en la médica. Y por aquí estamos justo en cámaras No veo nada, papus no Bueno, pues vamos a mirar, a ver, a ver dónde puede estar la gente ¿Qué tareas tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer alguna cosa por aquí? En... ¿Tenemos que arreglar los cables? A ver, el rojo por aquí, amarillo por allá Fucsia y ahí ver oh, Joder, soy daltónico. ¿Qué más tareas tenemos que hacer? En seguridad tenemos que arreglar también cables Oye, no habrá... ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ver, ¡Ah, me, me que un cadáver Pensaba que era un cadáver Pero, que arreglar por aquí unos cables? ¿No me salía? ¡Eh! ¿Qué pedo? Lo he oído al lado la muerte, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis visto? ¿Qué pedo? ¿Quién ha muerto? ¿Qué? ¿El Timba? No, no, no, no. no Ha muerto Esparta. ¿Esparta? ¿Pero dónde ha muerto? ¿Dónde está el cadáver? Aquí, ha muerto justo aquí. Sí, sí, esa. ¿Y cómo? A ver, a ver. ¿Sabes qué pasa? Que yo estaba justo aquí en Admin y he oído. ¡Clack! La muerte y luego he oído. ¡Tum, tum! Bueno. Entonces me da que ha sido un kill. report y que eres tú! ¡No, no, no, no, no! ¡Asesino! ¿Qué? ¿Qué, que estabas qué? tú en cables. He pasado por tu lado. Yo sabía. No iba a matar delante de ti. O sea, yo he pasado pero, por tu lado. Pero, pero, que es que he oído la muerte y al instante han reportado. Eso ha sea, sido un kill report como yo una. ¡No casa. he visto nada! Gracias, eh, Mike, gracias, Mike, gracias Mike, Mike. Porque es la escuchado es de verdad. ¿Es el click. Sí, sí, os lo prometo. Eh, lo que queráis. Vais a perder. Gracias, Mike. Film. Porque no, es que eh. es así. Es que es así. A yo a también lo he visto. ¿Qué tienes, que ver, ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Timba? Que me querían echar la culpa. Descaradado. Demasi a tú. Me lo prometes. Te lo prometo. Podamos por. Palabrita del señor. Por mi abuela que está haciendo lentejas ahora. Vale, va. Fu Victor, eh. él, yo fui una Victor, eh. Yo fui una victoria. Además, tengo dos, dos. Eh, tengo para votarle dos veces. No, Victor, que no soy yo, que no, no soy yo. Eh, si no soy yo, es Timba. Yo soy... ¿Qué? ¿Pero ah, por qué ah, habéis ah, esquipeado? ¡Desgraciados! De Estoy segurísimo que es Victor, ni os acerquís a él. Ay, ay, ay, ay, ay, me cago en todo, chaval. ¿Por qué esquipean? Tú, que me estás siguiendo. Que me está siguiendo el Victor, me cago en Victor. Que me quiere matar. Yo no, voy, a huir, voy a huir, voy a huir, vamos a esto es como un escondite, escondite en Among Us ¿Me sigue? creo que ya no me sigue Vale, vale, vale, lo hemos perdido, lo hemos perdido, vale, ¿tenemos? ¡No, no, no! Han saboteado la electricidad Han saboteado la electricidad, que no veo nada Que no veo nada, que no sé ni cómo se va la electricidad, que no tengo mapa Vale, estoy en estoraje Creo que aquí, sí, este es el paseo que da administración No, que da electricidad, perdón vale, aquí, aquí, ¿Ah! ¿Habéis visto a Timba? ¿Por qué Timba no ha arreglado la electricidad? ¿Qué están haciendo? Vale, vale, vale. Y aquí a Zenix Ay, yo no me acerco ahí, eh, yo no quiero morir Va a morir alguien ahí, estoy seguro ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Reporta! ¡Reporta! ¡Reporta! ¡Reporta! ¡Reporta! reporta! ¡Quítate de encima, desgraciado! ¡Quítate de encima! ¡Ahí está! Uy, ¡Gente! ¡Gente! Va, pues, ¿dónde pasó, eh? gente. ¡A ver! ¡A ver! Estaban Fran, eh, Timba y Cenix y de la regla de electricidad Soy un impostor, ¿no? Sí. Eh, Víctor, antes hay dos, hay dos, Timba, hay dos ¿eh? ah, sé, pues entonces sé. tengo una teoría, ¿eh? Sigo con mi historia Vale, eh, y entonces Ay, sí, yo me he alejado porque sabía que por ahí iba a caer un muerto Y de repente se ha muerto Fran No sé quién es de los dos, pero hay un muerto eh, O sea, uno de los dos es, no, eh, es, yo, yo, estaba, es yo estaba apagando es las luces Timba? He salido y había reportado que yo no he visto nada Te habían no no acusado antes, Timba, tienes que ser a tú ver, A ver, a ver, a ver, sé, sé la solución Eh, Víctor ¿Tú quién crees que es? Yo creo que... No, no, yo creo no Es Timba que lo he visto desde el principio. Vale, entonces tú, son victoria a no. Fénix Son victoria Félix, Fénix Son victoria Félix. Fénix Porque Férix. solo hay uno Porque sí, tú sí, eres sí, otro es Ah, es, es, es verdad Férix. que solo hay uno Ah, esto esto no sí, puede estima. ser ¿Por quién votamos? Ah, a, a, a ver, a ver, y Me sabe mal... Escucharme, escucharme, escucharme, escucharme gente, gente Like, like, like, a ver Me sabe mal funar a alguien que es inocente Sin saber, entonces prefiero que el asesino mate a alguien más Y pillarle con la mano en la masa Esquipeamos Va, bien eh, no, Like, like por esquipear, Like like. like, like, like Mira, mira, puedo chasquear, papus. <risa> Eliminamos a la mitad de la partida. <risa> ¡Prepárate a morir, Víctor! No, ¡No no te fake! Vale, vale, eh, esquipeo, esquipeo, esquipeo. Okay, Ahí está, vale, vale, bien, bien, bien, chicos, bien, bien, bien tripulante, bien. Vale, uff, yo no sé, a ver, entonces, Víctor no es. Son o Azenis o Timba Y de hecho se han ido juntos, son uno de los dos Qué rayada chaval, a ver, vamos a intentar hacer tareas Mientras tanto porque esto... Esta nave no va a pilotarse sola Ni, ni a descargar películas sola Que no tenemos Netflix Lo siento, te metí, no tengo Netflix Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tienes que hacer tareas de seguridad? ¿Dónde está la, el área de seguridad? Es lo que, Porque lo que está aquí arriba De pasar la tarjeta es la administración ¿No? Pero otra vez no me fastidies papu <risa> no fastidies pero quién es si son los malditos desgraciados no tima, a ver es, a ver Ey, yo no he hecho nada yo estaba pasando otra mayo, la mayor mayo mayo no, me vas, creer, no me vas a creer no me vas a creer mal. porque porque siempre siempre parece que estoy en medio pero Just nuevamente la giro la esquina y está el cadáver de víctor cayendo en plan de y está ¡Es eh Mike! ¡Es Mike, Mike! no, no, no, no, no, no, no, no, qué? no, no, no. Es Mike, no, no, no, no. no es Mike, eres tú, Timba? Mira, ¡Que no, no, Mike. Oye, oye, oye, si me acusa te acuso a ti, eh. Acuso, votamos La tarjeta me da la vuelta y estabas tú ahí con A ver, carabes. a ver, si funamos mal, hemos perdido, técnicamente. Espere, espere. Es el 5, es no a ver, es obvio, Víctor la ¿Qué fresca. ¿qué ¿Qué información fresca, chicos. A ver, información fresca, información fresca. Información fresquísima. Yo miré justo Cámaras. Antes de que tú reportaras, mal. Dime que estás viendo cámaras. Pues miré, no, miré justo entrar a Xenix y a Víctor en administración. Pero que da igual que dentro ¿Qué estaba es... Timba, que Timba estaba dentro, que estaban los dos. No, no, no. <risa> No no sé al 5 le voto al 5. Sabéis lo que digo, 5. sí lo que digo. Si digo que voy a votarte a, a ti sin saber. Al 6, al 6, al 6. Ah, 5, tímba, 5. A timba al 5, ¿Qué que tiene no, mala vida. Chan chan chan chan ¿Eh? no era? ¡Es Saturnix! Corre, vaya, corre. ¡Es al es Voy voy al botón, voy al botón. ¡No! ¡Distrále, ¡Ay, ay, desactivar esto, tengo que desactivar esto, tengo que desactivar esto A ver, la combinación es 2, 5, 1, 7, 8 Vale Vale, vale, vale, ahora hay que pulsar el botón ¡Corre, corre, corre, corre, corre! ¡Antes que a Mayo! ¡Antes que a reunión de emergencia! ¡Reunión de emergencia! ¡Reunión de emergencia! Es español! Alguien ha mostrado claro. sus cartas, Aceitex. ¡Alguien las ha mostrado! ¡Ah, ser quedó! ¡Ah, se Claro, ¡Ah, sí, se claro, yo, yo, claro, se yo no. Jugador claro. número, dos, prepárese para ¿Número ser... dos. <risa> ¡Timba, tío! ¡Que actúas súper sospechoso! ¡Pero pa! ¡Pura ¡Una más, una más! ¡Y te reemplazo Ota. igual que al resto de los compas, eh! ¡Ja, <risa> <risa> bueno ¡Poneros los amostrajes! <risa> vale, chicos. ¡Ahora a hacer todas tareas! ¡No quiero Cállate. ver a ningún mago de los funerales! Pero chavales, me he cansado, me he cansado de ser buena onda Me he cansado de ser buena onda Así que es momento de llevar a cabo mi venganza Los tripulantes de aquí, aunque se hacen llamar tripulantes Son peores que los propios impostores O sea, a mí siempre que me matan en Among Us Me matan mis compañeros porque me culpan Me funan y me hacen sufrir Y es hora de vengarse, a ver, eh, vamos a empezar Ahora aquí puedo matar, que ya tengo a fila el cuchillo Vamos a empezar, eh, Yo creo que vas a sabotear la electricidad Y en la oscuridad Vamos a matar... A... Esparta, venga, a Esparta, a Esparta, esa botella de teta. va a venir, va a venir aquí, va a venir aquí. Lo mato, lo mato y vamos. ¡Oh! nos vamos. Nos por aquí, nos vamos por aquí, por favor, que no venga nadie por aquí. Que no venga nadie por aquí. Vale, vale, vale, vale, vale. Y ahora voy a, voy a fingir que vengo por aquí yo y lo reporto yo mismo. Mira, mira, mira, mira. <susurra> ¿Eh? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ¿Habéis visto? Habéis Encontramos visto? el cuerpo de dios. No no, ¿Qué ha pasado? Chicos, eh. no veía nada y de repente he visto un cadáver y estaba eh, Timba encima. Y yo sigo no que... sin ver nada. Porque tengo que reportarlo. Me tengo que poner encima para reportarlo. Eh, yo puedo, decir, yo puedo estáis, decir. chicos? Yo puedo decir que venía con Timba. Yo puedo decir que venía con Timba y lo vi a Timba llegar al. al, entonces, al cadáver entonces, entonces, él entonces. no mató. No fuiste aquí. Lo, no, no, no, él lo mató. no lo prometo. Entonces fue. Ah, tuvo que ser alguien que se fue por la trampilla de electricidad. Yo te vi a ti llegar. Yo le vi al Team Bad llegar, entonces ¿a quién no vimos llegar? ver, eh, ¡Eso es bueno! A ver, ¿a quién no vimos llegar? ¿Dónde estabas, eh. Rius? Yo estaba ah, llegando, yo estaba, ¿tampos? yo estaba justamente en la gasolina Justo estaba llegando a la electricidad Justo, justo estabas digo, llegando claro. mm, A ver, mando, mando, ¿y cuál fue tu última tarea? Mi última tarea fue en oxígeno Pero, pero ah no, oxígeno, oxígeno no, ya que había hecho electricidad ¿Qué hacemos? ¿Esquipeamos? Yo estaba en los lo dos Que nos han sí, matado sí, al Esparta, lo lo que haría, nos han eh? matado a Espartita ¡Que no Espera, espera, tranquilo, que le Esparta, ¿esparta? esparta, ¿esparta? es un peso menos, ¿sabes? Es verdad, es verdad, un lastre menos Un peso menos Esquipeamos, esquipeamos, abrir bien los ojos, chavales Hay un impostor esta nave. Madre mía, ¿no? Nadie, nadie desconfía de mí He tenido mucha suerte porque justamente, claro Ellos van cegados y de hecho creo que siguen cegados Vamos a acercarnos a electricidad a ver si se puede Arreglar la tarea, ¿no? Eh, y claro, justamente se han encontrado el cabrón de Esparta a la vez que yo Y sabían que yo no he podido ser porque ya estaba El cuerpo previamente. Vale, a ver, vamos a fingir Que estamos haciendo aquí la tarea, o no Claro, yo soy impostor, yo no puedo arreglar, yo solo puedo estropear Las cosas. De hecho, creo que se arregla Automáticamente después de cada votación, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver Voy a fingir que estoy aquí, he visto por ahí a Raptor si Raptor va a arreglar electricidad es que, es que efectivamente no ven A ver, vamos por aquí va por ahí y vale, si está arreglando electricidad Vale, bien, bien, bien, bien Raptor es buena persona, de hecho voy a liarme con Raptor Voy a fingir que soy su compañero Voy a decir que le he visto arreglar electricidad y que él no puede ser mala gente Ahí está, qué buen compañero que tengo Raptor, el mejor Vale, pues bien, vale, y por aquí están Mondongo y Timba Uf, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Estaría... Uy, vamos a matar aquí, vamos a matar aquí Uy, uy, uy, uy, no puedo matar No puedo matar a Mondongo, casi me pillan Casi me pillan, voy a fijar que está haciendo aquí la tarea esta de, de, de electricidad Vamos a descargar aquí unos datazos ¿Vale? Espera, mejor, vamos a aprovechar que rato está ahí Entreteniendo esa tarea y que no me va a verme voy a ir por el ventilador Por aquí, me irá a, a cámaras A ver si es usted... Lo ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! matamos, inculpamos, creo que Mondongo está yendo con Con, con, con, con Timba, vamos a, a inculparlo rápidamente, aquí está, aquí está Vale, vale, vale, vale Creo que no me ha visto, voy a fijar que estoy aquí viendo los datos Vale, bien, bien, bien, ¡no me ha visto, no me ha visto! Y ahora, plan maestro, vamos a ir a cámaras Raptor va a ver que estaba el cadáver previamente y que he estado todo el rato con él Y como solo hay un impostor, soy automáticamente inocente Vale, vale, vale, vale, vale, vale Timba está ahí, Timba está ahí Vale, ¡Oh! ¡Mira Raptor! ¡Está aquí el cuerpo de Mondongo! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! Chicos, chicos, cuerpo, bueno, lo, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero Raptor es inocente que le he visto arreglar la electricidad, estaba conmigo Yo, Mike también es inocente sí. y estaba conmigo sí. literalmente No, estamos estábamos juntos, electricidad. haciendo una tarea Y al ir a cámaras después de hacer una tarea de electricidad estaba en plan haciendo el Simon size eh, Timba en, en reactores Y justo al lado sí, de en sí. cámaras Estaba Mondongo muerto Luego solo, Muerto, así. solo puede ser una persona Estaba bien muerto, muerto Te explico, te explico A mí el Simon dice que me cuesta toda la partida Siempre O sea, soy de... O sea, siempre me cuesta un montón Porque cuando llego al último eh, sonido... se Está poniendo nervioso, eh son tartamudeos esos que escucho. Son tartamudeos. Sospechoso, eh. Sospechoso. Yo voto por el 2. Yo voto por Timba. Yo voto por Timba. Oh, me has expulsado ¡No! raptor huye, huye, huye raptor es rius, es rius ¿Es ah. vale, vale, vale, vale cree que Ríos, rius, cree que Ríos, rius, cree que Ríos rius perfecto, no sospechan nada de mí, no sospechan nada de mí. y esto solo puede acabarse de una forma vamos a sabotear Oxígeno. <risa> y cuando estén luchando por sobrevivir les corto el pescuezo Buah, Me va a dar mucha pena cortarle el cuello a Raptor ¿A quién se lo corto? ¿A Raptor o a Ryu? Yo creo, yo creo que voy a cortar el cuello a, a, a, a Ryu Le mando con Timba Vamos a dejar ahí a Raptor hacer la tarea de oxígeno Y mientras que intenta estabilizar ese oxígeno Vamos a ver si Ryu está en el otro chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Rius, Ryu Es un gran pollito ¡Ja, ja! ¡Tómala! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No! Nadie sospechaba de mí, Papu, nadie sospechaba de mí. ¿Qué? Al menos no me mató, no me ha matado. Sí, libre tío. De toda es que muerte. me dio mucha pena, me dio mucha pena, pero. ¡Gracias! Mí, estoy, estoy agradecido. Es cómplice, papu. Bueno chicos, no. pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si queréis más no. amo que Minecraft, pues ya sabéis solo dar like y comentarlo. Y nos vemos no, pues es pues estamos. ¡Adiós!